utilizando la gramática antigua, la antigua, de la moderna no sé mucho, pero teniendo en cuenta las circunstancias, eh, cómo ha ido la política, las en últimas encuestas, en el momento en que vivimos, cómo, en qué tiempo y modo conjugaría el verbo poder las expectativas electorales. Sé que Podemos es presente indicativo, pero sus expectativas electorales estarían en qué tiempo y poder, en un... Futuro perfecto podremos, en un condicional podríamos sí, en un pretérito perfecto si hubiésemos hubiéramos hubiésemos podido sí, en un subjuntivo quizá podamos. ¿Qué tiempo y de modo del verbo? A mí me gusta el presente continuo, como la revolución permanente y esas cosas, vamos pudiendo, es decir, tenemos que construir día a día una alternativa confiable, ese es nuestro reto. No era tan fácil como parecía, es una fuerza política que tiene cuatro años y ha conseguido un 15% en el Parlamento de Andalucía, algo que no tiene precedentes de ningún tipo, una fuerza política que con un año consiguió representación en todos los parlamentos autonómicos de este país, eh, que gobierna por la vía de los municipios y los gobiernos del cambio o que tiene vinculaciones con organizaciones hermanas eh, que gobiernan sobre el 20% de la población de este país en los grandes ayuntamientos eh, de españa me parece que eh, podemos hacer muchas cosas pero desde luego no lloriquear sobre los logros conseguidos en los últimos cuatro años yo no lo voy a hacer porque además una de las grandes batallas que se nos quiere dar es el desánimo eh, se sabe cómo eh, muchos de los cambios sociales que se producen, se producen por la vía del estado de ánimo. La indignación era un estado de ánimo, la ilusión era un estado de ánimo, el desánimo también es un estado de ánimo. Y se construye sistemáticamente por parte de quienes no quieren que haya cambio. ¿Qué esperábamos? Que íbamos a poner sobre la mesa cambiar la correlación de fuerza con las minorías eh, oligárquicas de este país y nos iban a dejar, ¿no? Teniendo en su mano el poder mediático, el poder económico, el poder social, las redes clientelares en las que no son clientelares sino que son directamente corruptas, ¿nos iban a dejar así fácilmente? No, no, pues vamos pudiendo, vamos pudiendo con la responsabilidad de plantear alternativas solventes y con la capacidad de organizar a la gente.